En la dirección no pongan la ubicación que les da el GPS, sino busquen el lugar, si es un hotel, si es un restaurante. Uber que nos va a llevar al aeropuerto. Nuestro Uber está en camino y se llama el conductor se llama Ashwani y otra vez es un Maruti Swift. Estamos pidiendo otra vez el Uber, 277 rupias. Dividen entre cuatro y eso es en peso mexicano. Uh, no, no tiene el número. No, no. tiene el número aquí. No, es solo para. Ok, ya lo volvimos a pedir porque el otro lo cancelamos. Gaurab, Gaurab se llama nuestro conductor ahora. Dice que en cinco minutos llega. Seguimos esperando a nuestro Uber, pero ahí les va un tip. Si van a otra ciudad y van a pedir un Uber, el caso de nosotros, nosotros no tenemos plan de datos, estamos con el WiFi de aquí del hotel. Eh, hace rato pedimos hace rato pedimos este un Uber, pero yo nada más puse mi ubicación, como habitualmente estoy acostumbrado. Eh, se estaba tardando mucho y no, se, no avanzaba el, el, el, el Uber, creemos que nos quería contactar el... el conductor porque pues no, no puse, puse la ubicación, entonces yo creo que él quería confirmar la ubicación porque aquí la avenida y aquí es un relajo. Bueno, el caso es que se tardó, se tardó, se tardó, lo cancelamos, mejor pedimos otro, pero esta vez ya puse yo en el buscador, no puse mi ubicación, sino busqué hotel, city star, que es donde estamos. Y así obviamente pues ya él ya sabe exactamente que viene a un hotel, ¿no? Y ya puede puede deducir que somos viajeros, turistas, lo que sea entonces ya, aquí ya viene avanzando ya está a cuatro minutos de llegar entonces el tip es ese que en la dirección no pongan la ubicación que les da el GPS sino busquen el lugar, si es un hotel, si es un restaurante porque pues para ellos va a ser más fácil más fácil este, que, que identifique a dónde llegar y pues parece que ya, ya viene en camino ya llegó, ya llegó nuestro Uber One? Yes. Sí. Wow. Creo que ellos tampoco conocen Uber. Ven sorprendidos. ¿Ok? Ok. okay. Gracias. <laughs> Gracias. Thank you. Thank Gracias. Gracias. you. 3000, 3 Ah, tú como le sí miren, así nuestros amigos de. de <ríe> nuestros amigos de la India. Vean. Esto es enfrente de nuestro hotel. Y este fue nuestro hotel, el City Star, el de la esquina. Aquí está muy recomendable, se los recomendamos si vienen a Delhi vamos camino al aeropuerto desde nuestro hotel en Nueva Delhi eh vamos a tomar el avión que nos va a llevar a Udaipur. Esos videos van a estar bien padres. Ese lugar está muy bonito. Eh, se conoce como la Venecia de Oriente. Eh, y bueno, algo que no les hemos dicho es que bueno la India tiene 1.200 millones de habitantes y Nueva Delhi y Delhi tiene, pues, no sé, también millones, como, bueno como 5 millones, 6 millones de habitantes, yo creo dos que sentimos está más. más, este, la verdad que México, la ciudad de México tiene 20 millones, aprox pero no se siente, bueno yo no la siento tan tan llena como aquí, aquí hay demasiada, demasiada gente en todos lados, pero bueno, eh, y bueno, ya vamos camino al aeropuerto, eh, aquí en el Uber. tráfico tenemos a nuestro Uber, tenemos un Uber, Uber gusta el Uber porque pues ahí ya sabes cuánto te va a cobrar. Seguro. Eh, es muy seguro, sabes el nombre Y las tarifas conductor. están súper, Sabemos super que no bien. nos va a llevar a dar vueltas o nos va a llevar a otro lado. Eh, tienes tu ruta trazada y las tarifas están bastante buenas. Sí, yo, pues creo, yo siento que sí hay aquí dos tarifas, tarifa para, para el turista y tarifa para los indies. Sí. Y esta debe ser una tarifa para indie porque nos sale muy barato el Uber, comparado con otros rickshaw o con otros transportes que hemos usado. Bueno, entonces ya este, vamos rumbo al aeropuerto y estaremos ahí haciendo algunas cápsulas. O sea, un Regresando un poco el costo, prácticamente nos está costando lo mismo que el metro. Ayer nos costó 150 y 150 de mar y sí. son 300. Y la tarifa Hicimos, estimada eran 300 ¿verdad? probar el metro también Está super bien. para este, ver cómo era. Está bastante limpio, eh, muy eficiente, muy bueno y todo. Aire acondicionado y este, todo. Sí, entonces para, para probar diferentes transportes. Nos vemos. bye. Taxi chiquito eh, para ir al aeropuerto y vean la ventaja de traer maletas pequeñas, es de que caben sin problema. Hubiéramos tenido este, temas y hubiéramos traído las maletas grandes. subió el coche el poli, le está pidiendo sus papeles o algo, algo hizo, aquí se te suben por lo que veo se te suben al coche y ahí están mordiéndolo No, no habla nada de inglés porque nada más me dio el avión, le dije que en la 3, me dijo, "Sí, sí." ¿Qué, Maris? Quiero ahorrar la cocina, ¿verdad? Sí, claro. My tip, my tip. Five stars. Ah, uh, my tip. Uh, my tip. Dice you que, que quiere tip? un no. tip. No, you are mind. You mind. Dice que quiere un tip. Un tip? <risa> sí. You you mind. Que no quiere mine. un tip. Un tip. No, no que... No, no, no, You mind. You mind. Tip? Tip? Oh,